Son las 13 horas con 27 minutos. Esta jornada ratificó la canciller del Estado, Karen Longaric, este pedido eh, que se ha realizado a México para que Evo Morales respete las condiciones de asilo. Así lo mencionaba Karen Longaric. Eh, lo único que yo puedo decirles es que nosotros hemos presentado una nota eh, a la embajadora de México en Bolivia eh, pre, eh, con una queja muy, muy fuerte en sentido de que el gobierno mexicano estaría tolerando estos, estos movimientos desestabilizadores, subversivos en Bolivia, y eso le hace mucho daño porque está violentando el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y por cierto, también violando eh, las normas del asilo político. Eh, a través de los canales diplomáticos correspondientes hemos hecho esta, este pronunciamiento y esperamos que ser atendidos mínimamente por el gobierno de México. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de México por lo que tenemos entendido por reportes también de las mismas cadenas internacionales? Vamos revisando las siguientes imágenes porque desde México la secretaria de Gobernación Olga Sánchez ha eh, negado que Bob Morales viole el tratado de Montevideo relativo a asilo refugio, de a refugio político que no ha sido ratificado por el Estado boliviano. Según el tratado no está permitido que asilados practiquen acciones que alteren tranquilidad pública o que influyan en en actividades políticas. Lo que sí es cierto es que Bolivia, no obstante que firmó el tratado de Montevideo, nunca lo ratificó su Senado, entonces no es derecho vigente ni en México, eh, ni es derecho vigente en Bolivia, declaró la funcionaria mexicana ante esta eh, consulta que realizaban también los periodistas en México. Estamos hablando de Olga Sánchez, secretaria de la Gobernación del Gobierno Mexicano.